Vamos a ver la aplicación del método de análisis por mallas a un circuito. El ejemplo es, eh, dado el circuito de la figura, que es este de aquí, analizarlo aplicando el método de mallas y calcular la potencia absorbida por sus fuentes. El circuito se encuentra en régimen estacionario y las fuentes son de continua, porque la fuente independiente de tensión es de continua. Si el circuito se encuentra en el régimen estacionario y las fuentes son de continua, esta bobina se comportará como un cortocircuito. Así que podemos sustituir esta bobina por su cortocircuito correspondiente. Por lo demás, el circuito contiene eh, tres resistencias, una de 6 ohmios, una de 2 ohmios, una de 1 un ohmio y una fuente dependiente de intensidad que depende de la tensión en bordes de esta resistencia de aquí. Bien. Pues pasamos, como decíamos, a sustituir la bobina por un cortocircuito. En esta rama. Ahora es un cortocircuito. entonces tenemos el circuito este de aquí. Lo primero es que vamos a hacer es determinar las mallas que contiene este circuito. Tenemos una malla aquí. Esa es una malla. Tenemos otra malla aquí. Y tenemos otra malla aquí. Con lo cual concluimos que el circuito tiene tres mallas. A continuación lo que vamos a hacer es indicar el sentido de la intensidad de circulación de esas mallas como dijimos es una referencia y las ponemos en el sentido que queramos. Yo he elegido el sentido horario y esta es la intensidad de la malla 1. ¿Mm? Marco este sentido y digo que esta es la intensidad I 1 es decir, es la intensidad que es común a todos los elementos que pertenecen a la malla 1 este es el sentido que doy a I sub 2 ¿Mm? y por último este es el sentido que doy I sub 3. O sea que definitivamente tenemos un circuito con tres mallas. Hemos fijado las intensidades de circulación de malla. Y a continuación, porque ya estamos en condiciones de empezar a aplicar el método. Como el circuito contiene una fuente ideal de intensidad. Y esto es una fuente ideal de intensidad. Puesto que no tiene ningún elemento eh, pasivo en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle una tensión a la fuente de intensidad. Que le voy a poner este sentido. Entonces Esta es mi referencia de tensión y yo digo que esta tensión es Usui. Repito, es la tensión que cae en esta fuente de intensidad que en principio es una incógnita, no sé cuánto vale. ¿Vale? O sea que cuando en mallas tengo una fuente ideal de intensidad, lo que hago es asignarle una tensión entre sus bornes, una tensión que será desconocida, es decir, es una incógnita que tengo que incorporar a mi sistema de ecuaciones. Bueno, pues ya tengo las tres mallas, tengo determinado el sentido de la tensión en de la fuente de intensidad y ya estamos en condiciones de aplicar el método de escritura directa Recuerden, vamos a aplicar la ley de Ohm en este sentido Unas impedancias por unas intensidades van a ser iguales a unas tensiones La ley de Ohm, esta es la matriz de impedancias de malla Este es el vector de intensidades de circulación de malla y este es el vector de intensidades, de, perdón, de tensiones de alimentación de malla. Vamos a construirlos. Recuerden cómo se construía los elementos de la matriz de impedancias de malla. Era en la diagonal principal la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a cada malla. O sea, esta será la suma de los elementos pasivos que pertenecen a la malla 1. Voy a la malla 1, que es esta de aquí, y veo que efectivamente el único elemento pasivo que pertenece a esta malla es esta resistencia de un ohmio. Así que aquí coloco el 1, que es la impedancia de ese elemento. ¿Para la malla 2? Pues en la malla 2 pertenecen dos elementos pasivos, que son la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 6 ohmios. Así que en el elemento de la diagonal principal correspondiente a la malla 2, 6 más 2, que es la suma de esos dos elementos, de, esas, de las impedancias de esos dos elementos. Y en este término pongo la suma de las impedancias de los elementos pasivos que pertenecen a la malla 3. Y a la malla 3 pertenece a la resistencia de un ohmio y pertenece a la resistencia de dos ohmios. Con lo cual, 2 más 1. ¿Vale? Fuera de la diagonal principal, las impedancias de los elementos pasivos que comparten una malla y otra. La malla 1 y la malla 2 no comparten ningún elemento pasivo. Comparten esta fuente que no es un elemento pasivo, así que un 0 aquí. La malla 1 y la malla 3 comparten la resistencia de un ohmio. Entonces le pongo un 1. Signo. Miro el sentido de las intensidades de circulación de malla sobre ese elemento. Veo que la intensidad i 1 circula de derecha a izquierda. Y la intensidad i 3, para el sentido que yo le he dado, va de, de izquierda a derecha. Con lo cual, derecha a izquierda, izquierda a derecha, el signo es un signo negativo, puesto que sobre el elemento esas intensidades de malla llevan sentidos contrarios. ¿Este elemento de aquí? Pues este elemento de aquí es la a, impedancia mutua entre las mallas 2 y 3. Entonces la malla 2 está aquí, la malla 3 está aquí, comparten esta resistencia de 2 ohmios. Así que 2 ohmios para el elemento y ahora le pongo el signo. La intensidad C2 de arriba abajo, la intensidad C3 de abajo arriba, con lo cual le corresponde un signo negativo. Como la matriz es simétrica, por debajo de la diagonal principal hay lo mismo que encima de la diagonal principal. Así que estos términos ya los relleno sin más que fijarme en lo que hay encima de la diagonal principal. Esto lo multiplico por las intensidades de circulación de malla, y su 1, y su 2, y su 3, que recuerdo, son las incógnitas de mi método. ¿Eh? Son las incógnitas del de método. Y lo tengo que hacer igual al vector de tensiones de alimentación de malla. Suma algebraica de las fuentes, de, de las tensiones de las fuentes, mejor dicho, que pertenecen a la malla considerada. Entonces voy a la malla 1. La malla 1 pertenece la fuente de 5 voltios y pertenece la tensión U sub I, esta que está en bornes de la fuente de intensidad. Así que 5 y usui Ahora hay que poner los signos. Recuerden, si la intensidad de circulación de malla salía por el más de la fuente era positiva, si entraba por el más de la fuente era negativa. Entonces aquí vemos que la intensidad I1 entra por el más de la fuente de 5 voltios, así que aquí le corresponderá un signo menos. Y además, si se fijan, aquí la intensidad I1 entra por el más de la referencia de esta tensión que he puesto aquí, o sea, entra por el más de la referencia. Es decir, es como si entraran por el más de la fuente, con lo cual también a Usui le corresponde un signo negativo. Malla 2. Esta es la fuente que pertenece a la malla 2. Es el único, la única fuente que pertenece a la malla 2. Y si miro la intensidad de circulación de malla, y sub 2 sale por el más de la fuente. Con lo cual este signo este 5 tiene un signo positivo. Y a la malla 3 no pertenece ninguna fuente, con lo cual en este vector pues le corresponde un 0. ¿Sí? Al final, si hacemos recuento, pues tenemos un sistema de una dos tres ecuaciones y una dos tres y cuatro incógnitas es decir que habrá que añadir una ecuación adicional para eh, determinar o sea, para que el sistema sea determinado y tenga solución única ¿Eh? recuerden hemos añadido esta incógnita hemos añadido esta incógnita porque teníamos una fuente ideal de intensidad para escribir la ecuación adicional recuerden la canción lo que sabemos de la fuente que no hemos utilizado en función de las incógnitas del método, que son en este caso las intensidades de circulación de malla. Es decir, de esta fuente de intensidad sabemos cuál es su valor. Entonces tenemos que poner el valor de esa fuente de intensidad en función de las incógnitas de nuestro método, que son estas de aquí, y su 1, y su 2, y su 3, en función de una, de dos o de todas, ¿eh? como sea. Pues Vamos a escribir la ecuación adicional. Por ser una fuente ideal de intensidad, lo que vale la fuente es 3u. ¿eh? Ese es el valor de la fuente. Y lo tenemos que poner en función de las intensidad de circulación de malla. Pues está claro que la intensidad que circula por esta rama de aquí, que es en la que está la fuente, es la intensidad I sub 1. Así que la ecuación adicional por fuente ideal es que 3U igual a I sub 1. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos es que ahora al escribir la ecuación adicional hemos introducido aquí otra incógnita, que es la tensión U. ¿Por qué? Porque esta fuente es una fuente dependiente. Entonces... Ya sabemos que nos introduce una, o, o, o, o sea tenemos que eh, introducir una ecuación adicional si tenemos una fuente ideal Y además tenemos que introducir otra ecuación adicional si tenemos una fuente dependiente En este caso, pues esta fuente tiene dos particularidades Que es ideal de intensidad y que es dependiente O sea, ya hemos introducido aquí la ecuación adicional por ser una fuente eh, ideal Y ahora vamos a introducir una ecuación por ser una fuente dependiente ¿Cómo la introducíamos? el parámetro del cual depende la fuente, en este caso es u, el parámetro del cual depende la fuente, que en este caso es u, en función de las incógnitas de mi problema. Pues voy a buscar u en el, en el circuito, y la u en el circuito está aquí, que es la caída de tensión en esta resistencia. Entonces, para poner la caída de tensión en esta resistencia en función de las intensidades, pues fíjense, la intensidad que circula por esa rama, por esta de aquí, esta intensidad es I sub 2 menos I sub 3. ¿Por qué I sub 2 menos I sub 3? Porque para esta referencia que yo he puesto, que tiene el mismo sentido que la tensión, este sentido de arriba a abajo es el mismo que lleva I sub 2 y es contrario al que lleva I sub 3. Con lo cual, la tensión en esta resistencia será dos veces que es el valor de la resistencia por la intensidad que circula por ella y por ella circula I sub 2 menos I sub 3. Y ya tengo un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas que puedo resolver, porque es un sistema determinado y las ecuaciones son linealmente independientes. Entonces, si lo resuelvo, obtengo estos resultados. I 1, I 2, I sub 3, la otra incógnita que tenía, que es la tensión en bordes de la fuente, y la última incógnita que me ha salido, que es la tensión en bordes de la resistencia de 2 ohmios, que era la tensión de la cual dependía la fuente de intensidad. Bueno, pues ya tengo el resultado del circuito. A partir de estos valores, yo he de ser capaz de hallar tensiones e intensidades en todos y cada uno de los elementos de ese circuito, que es lo que dice el método de análisis por mallas. Bueno. Pues podríamos ya hallar tensiones e intensidades en todos los elementos del circuito En concreto lo que vamos a hacer es calcular lo que nos piden Que es la potencia absorbida por las fuentes Empiezo por la fuente de intensidad Tenía un valor 3u Yo eh, he hallado cuánto vale u Y además hemos determinado cuál es la tensión en bornes de esa fuente Entonces yo diré que la potencia La potencia en esta fuente de aquí Recuerden, la potencia es producto de tensión por intensidad Pues la tensión en esta Fuente es u su i y la intensidad, como es una fuente de intensidad, 3u. O sea que la potencia será u su i, que es la tensión, por la intensidad. Y no tengo que poner el apellido. Hasta ahora he dicho la potencia, no he dicho si era absorbida o la fluida. Ahora le voy a poner el apellido a la potencia. Y digo, la intensidad de la fuente va de izquierda a derecha. Y la referencia que yo le he puesto a la tensión de la fuente va de izquierda a derecha. Con lo cual, sobre esta fuente, los sentidos de la referencia de tensión y de intensidad coinciden. Así que si multiplico esta tensión por esta intensidad... Lo que calculo es la potencia absorbida. Y ya le pongo el apellido. En función de las referencias. ¿Eh? Y ahora pues, sustituyo. Cuánto valía Usui. Y cuánto valía uh, la tensión U. U su I por 3U. Y me sale que la potencia que absorbe esa fuente. Es de 2,765 vatios. Vale. Recuerdo el apellido. Se la ponemos en función de las referencias. En el elemento que estamos considerando. En este caso en esta fuente. Tensión e intensidad, tiene la referencia en el mismo sentido. Por eso, si multiplico la tensión por la intensidad, lo que calculo es la potencia absorbida. ¿Mm? Ahora vamos a calcular la potencia absorbida por la otra fuente del circuito, que es una fuente independiente de tensión, que es esta de aquí. Bien, ¿qué necesito? Pues lo que necesito siempre, es decir, la tensión en bornes de la fuente y la intensidad que circula por la fuente. Como es una fuente de tensión, la tensión en bornes de la fuente está clara. Va del terminal que tienen más al que no tienen más y es el valor de la fuente, 5 voltios. Es decir, la tensión en bornes de la fuente son 5 voltios con esta referencia. Y yo voy a fijar la referencia de la intensidad que circula por la fuente. Esta de aquí, la pongo en ese sentido, es una referencia porque yo quiero poner en ese sentido y le llamo la intensidad de la fuente. Entonces yo diré que la potencia de esta fuente, recuerden, la potencia de esta fuente no le he puesto apellido todavía, es el producto de la tensión por la intensidad. Pues 5 por la intensidad de la fuente. Y ahora voy a poner el apellido a la intensidad. La tensión va de derecha a izquierda y la intensidad, tal como yo le he puesto la referencia, va de izquierda a derecha. Así que si multiplico esta tensión por esta intensidad, como la referencia sobre esta fuente lleva el sentido contrario, lo que estoy calculando es la potencia cedida. Y aquí le pongo la potencia cedida. ¿No? Y ahora... Pues calculo lo que me falta por calcular ¿Qué me falta calcular? ¿Cuál es la intensidad que circula por esta fuente? Bueno, pues para calcular esa intensidad yo me fijo en lo que conocemos Y lo que conocemos es lo que hemos obtenido del método de análisis por malla Que son las intensidades de circulación de malla Así que para esta referencia, que yo le he puesto la intensidad de la fuente Si me fijo en la intensidad de malla 1 y en la intensidad de malla 2 La I sub 2 lleva el sentido de la referencia La I sub 1 lleva el sentido contrario Así que la intensidad que circula por la fuente en este sentido para esta referencia, es I2 menos I1, que es este valor de aquí. Entonces, ahora estos, este valor lo sustituyo arriba. Es decir, que la potencia cedida por las referencias por esta fuente es 5, que es su tensión, por la intensidad que circula por ella, que es 0,268 amperios. Y eso me da un resultado de 1,34 vatios. Pero recuerdo, estoy calculando la potencia cedida, porque estas referencias me dan, el, su producto, la potencia cedida. ¿Que me piden la potencia absorbida? Nada más fácil Es decir, la potencia absorbida por la fuente, si yo sé la potencia que cede, es cambiarle el signo Entonces, si cedía 1,34 vatios, absorbe menos 1,34 vatios ¿Sí? O sea que, en primer lugar, le ponemos el al apellido a las potencias En función de las referencias de la tensión e intensidad Y después ya adecuamos a lo que nos pidan ¿Que calculamos la potencia cedida y nos piden la absorbida? Pues a la potencia cedida por la fuente, le cambiamos el signo y ya tenemos la potencia absorbida y de esta manera tenemos la potencia absorbida por las dos fuentes del circuito, ya lo hemos analizado también por mallas, así que acaba el ejemplo aquí.